Cómo te sientes, ¿Tú estás consciente de lo que hiciste? No, pero que yo estaba con problemas mentales. ¿Cómo fue? Que Yo tengo problemas mentales. Están, ¿Están medicando, Orquidia. No. Pero dime una cosa, Orquidia, ¿Por qué lo hiciste? Explícame. Porque me, la memoria se me fue, la mente se me fue. ¿Cómo así? Que se me va por rato y lo que cae, lo que tengo que lo ¿no? sé. Pero tú estabas vestida de enfermera, tú estabas consciente de lo que estaba haciendo. No, yo me lo encontré y me lo puse. Pues. ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Cómo te lo encontraste? En una habitación de una enfermera. ¿En qué lugar fue? Pues? En el hospital. ¿Y qué tú hacías en el hospital entonces? Que fui a ver, que me hacían, pero. ¿Cómo fue que fuiste aquí? ¿Sí? De dónde tú eres? ¿Te están medicando a ti? Sí. Entonces dime algo, Orquídea, ¿qué tú ibas a hacer con el niño? ¿Con qué intención te lo llevaste a la niña? No sé, porque no me recuerdo. Yo estaba puesta es la memoria mía, no era la misma. ¿Cómo lo, hiciste? ¿Cómo lo hiciste para llevártelo? No, yo lo agarré, no sé, no me recuerdo. ¿De dónde tú eres entonces? De donde Entonces, que tú le pides a las autoridades? Porque hay una situación contigo ahora que, yo no lo a hacer, que ¿Y cómo tú entraste tan fácilmente al hospital? No sé, no era mí la memoria mía, yo no me acuerdo. Dime algo, ¿alguien te envió a hacer eso? No. ¿Tú no tuviste órdenes de nadie? ¿Cómo conseguiste la ropa entonces? Yo, yo llegué al hospital, no sé, no sé, yo no me acuerdo. ¿Cómo el nombre tuyo? Orquídea. ¿Orquídea qué? ¿Te estás arrepentida de lo que hiciste? Sí. Noel Peña, ¿qué tú eres de la joven? Su esposo. Su esposo. Explícame algo. ¿Cómo te enteraste del hecho? No, fue una vecina que no no sabía. ahí no sé. No ¿Cuál es la situación con ella? Explícame, en realidad, porque ella dice que padece de trastornos. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Problema, eh, se lleva la emoción, o sea, problema emocional. ¿Dónde tú estabas entonces? Estaba frustrada con un niño, parece. EseFine? Eso es. Eso es. es Lamentable para eso. Frustrada. ¿Cómo así? ¿Cómo así no es? Tiene un niño. ¿sabe? ¿Ella no puede tener niño? ¿Ella no puede tenerlo? ¿Qué te había dicho ella en torno a eso? anterior. ¿Cómo fue? Tenía un hijo anterior. Que quería un hijo. Entonces, ustedes nunca habían hecho planes para eso. Sí, claro, sí. ¿Y cómo te dijo? ¿Ya te dijo que lo iba a conseguir o okay? que de alguna manera, de alguna forma? Sí, no, pero él me dijo a adoptar un niño, me dijo. Me dio, de, niño. ¿De adoptarlo? Pero no de que así es, de esa manera, robarlo. ¿Qué decirle la sociedad? ¿Cómo tú te sientes ante la situación? No, yo me siento. me siento con vergüenza. Pido a la población que la disculpas con eso, eh, sobre esa situación ¿Dónde tú estabas? porque fue, eso fue como a las 4.30 de la mañana cuando ocurrió, ¿dónde tú te encontrabas? Estaba en la casa de de cansada y para trabajar ¿Tú no te percataste de que ella había hecho eso entonces? de que ella ya salió de la casa Yo estaba inocente, no sabía, no sabía nada nada, nada sabía ¿Dónde viven ustedes? Eh, la colina, allá arriba calle C. ¿Y Ella sufre de problemas mentales y entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades en torno a ella? No, que ella, ella no sabe lo que hizo porque ella tiene problemas mentales. Ella tiene una... hace una semana que salió de su casa y ahora fue que apareció, que supimos de ella. Ella tiene problemas mentales. O sea, que ella no estaba en la casa entonces. No, hace una semana que ella salió y nosotros buscando y buscándola y buscándola y ahora fue que apareció. ¿Que es cierto que ella no podía tener niños que quería adoptar uno? ¿Eso es verdad? Ella. Que no, ella se le va la guagua. Ya tienes tiempo hoy.